Buenos días, la clase de hoy va a ser de transporte a través de las membranas celulares. Para eso lo que vamos a hacer va a ser un repaso muy rápido de cómo está compuesta una membrana celular. Vamos a hablar sobre la ley de FIC, que es la ley que habla de los parámetros que determinan la difusión de las sustancias a través de las membranas. Vamos a ver los diferentes tipos de transporte que hay. Y por último vamos a hacer una breve mención al mecanismo de ósmosis, que es un tema que se va a desarrollar más adelante en la cursada. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a hablar de la membrana celular. La membrana, como ustedes recordarán, está formada por una bicapa de fosfolípidos, es decir, que tienen sus cabezas polares eh, orientadas hacia el exterior con sus colas eh, lipídicas hacia el interior de la membrana. En esta bicapa de lípidos están incrustadas diferentes proteínas que tienen muchas funciones. Entre ellas pueden ser receptores, pueden ser enzimas. Pueden ser proteínas estructurales, que ayudan a anclar esta membrana al citoesqueleto. Y por último, que es el tema que nos, eh, nos vamos a meter hoy, es que pueden ser transportadores. Es decir, pueden ayudar a transportar sustancias de un lado al otro de la membrana. Estos transportadores pueden ser, como vamos a ver un poquito más adelante, canales, que son los transportadores específicos que usan los iones, es decir, las moléculas que tienen carga para pasar, para atravesar la membrana o pueden ser proteínas de transporte. Bueno, entonces, eh, además la membrana lipídica, la membrana celular, como ustedes recordarán, puede tener colesterol y esta cantidad de colesterol, que tenga más o menos colesterol, dependerá que sea más o menos permeable la membrana. Siguiendo con la clase, lo que vamos a hacer va a ser dar las tres características principales que tiene la membrana celular, que es su fluidez, su asimetría y su permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esa permeabilidad selectiva? Justamente, como dice la palabra, es que hay algunas sustancias que atraviesan fácilmente esa membrana celular y otras que no. Las que atraviesan fácilmente la membrana serán aquellas moléculas que son pequeñas o que no tienen carga, es decir, que son liposolubles. Las que necesitan ayuda, es decir, no son permeables eh, libremente, van a necesitar los transportadores. Entonces, ahora sí, nos vamos a meter directamente en lo que son los tipos de transporte, que es lo más relevante de esta clase, en el cual vamos a dividir el transporte en un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo se refiere a que no necesita energía extra, es decir, las sustancias atraviesan la membrana del lado a donde hay mayor concentración, a donde hay menor concentración. A esto se refiere un transporte pasivo. En cambio, un transporte activo va a ir en contra del gradiente de concentración. Es decir, la sustancia va a ir del lado donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración. Este transporte pasivo a la vez puede ser que la sustancia, como dijimos anteriormente, pase libre por la membrana y eso lo llamamos difusión simple, como puede suceder con los gases, como el oxígeno. O puede ser que necesite una proteína transportadora o un canal, y a eso lo llamamos difusión facilitada. Esta ayuda ¿sí? hace que la membrana no solo, o sea, la sustancia no solo dependa de su diferencia de concentración, la velocidad del transporte, sino que dependa de algunas características de ese transportador. Por otro lado, pasando nuevamente al transporte activo, vamos a ver que sí o sí un transporte activo va a necesitar de una proteína transportadora que en este caso generalmente son, o la mayoría de las veces son bombas, es decir, son atp como por ejemplo la bomba de sodio potasio ATPasa, que es la más eh, distribuida en nuestro organismo. Es decir, que transporta sodio hacia fuera de la célula, es decir, en contra de su gradiente de concentración, y potasio hacia adentro. ¿De dónde saca la energía? Saca la energía de hidrolizar moléculas de ATP que, como vieron en las clases de metabolismo, es la molécula en donde se almacena energía eh, celular. Bueno, una cosa que tenemos que hablar, y cuando hablamos de difusión lo tenemos siempre en cuenta, es de la Ley de Fick. La Ley de Fick habla de los parámetros de los cuales depende la difusión de una sustancia. En general, de una difusión simple, es decir, que no eh, esté mediada por transportador. ¿De qué va a depender, principalmente, esa velocidad de difusión? De la diferencia de concentración, que sería el C1 menos el C2, concentración en el compartimento número 1 menos concentración en el compartimento número 2. Cuanto mayor sea esa diferencia de concentración, mayor será la velocidad de difusión. Por otro lado, en la fórmula aparece una A. Esa A es de área, es decir, área o superficie de sección de la membrana. Es fácil pensar que cuanto mayor sea el área de la membrana, mayor será la velocidad de difusión. Por ejemplo, como van a ver más adelante en las clases de sistema respiratorio, los alveolos son membranas que están altamente plegadas entonces aumentan la superficie para el intercambio y si eso se desplegara totalmente tendría un área mayor a una cancha de fútbol. Por otro lado, en, en la parte inferior de la fórmula aparece una X y ese es el grosor de la membrana. también. Cuanto mayor sea el grosor de la membrana, ahora al revés, menor va a ser la velocidad de difusión. Es decir, que acá aparecen dos términos que muy frecuentemente los usamos, que son que es directamente proporcional e inversamente proporcional. Que algo sea directamente proporcional es que va a favor, es decir, la diferencia de concentración o el área son directamente proporcionales a la velocidad de difusión. En cambio, el grosor de la membrana es inversamente proporcional. Por otro lado, el último término que aparece es la D, que es de difusión, y hace referencia, por un lado, al coeficiente de solubilidad de esa sustancia en particular, que es un número fijo y ya está establecido, y por otro lado incluye el tamaño de esa molécula, Si ¿sí? el peso molecular. Es decir, cuanto mayor sea la, la molécula en cuestión o la sustancia, peor va a ser el pasaje o más lento va a ser el pasaje. Cuanto más chica es la molécula, más fácilmente y más velozmente va a pasar. Por eso, la D, que es de difusión, incluye coeficiente de solubilidad sobre peso molecular de la molécula. Ahora sí, entonces hablamos de la difusión, la ley de Fick con sus parámetros, el transporte con los tipos de transporte, y ahora vamos a ver de esos transportadores, esos que podían ayudar a la molécula a pasar y hacer la difusión facilitada, qué tipo de transportadores puede haber. Se dividen generalmente en tres tipos en los que son uniporte, es decir, que transportan una sola sustancia siempre a favor de su gradiente de concentración ¿sí? solo ayudan porque esa sustancia por algún motivo no es permeable libremente a través de la bicapa de lípidos puede ser un cotransporte y ese cotransporte a la vez se divide en dos sin porte si es que las dos sustancias o las dos moléculas o más de dos van en el mismo sentido, es decir, las dos entran o salen de la célula y antiporte, cuando una sustancia entra y la otra sustancia sale de la célula. Esos son los diferentes transportadores que pueden existir y que ayudan a las moléculas a pasar la membrana. Por otro lado, como dijimos anteriormente en la clase, cuando el transporte es activo utiliza bombas, es decir ATPasas La más conocida es la de sodio potasio, puede ser la bomba de calcio que existe en el retículo sarcoplasmático, que lleva moléculas en contra de su gradiente de concentración y para hacerlo utiliza la energía que hidroliza de las moléculas de ATP. En el caso del transporte activo, si bien la mayoría de las veces es un transporte activo primario, como en, este, en esta figura se ve cómo funciona la bomba de sodio-potasio ATP-asa, también puede ser un transporte activo secundario. Este transporte activo secundario se refiere a que primero hay un transporte activo que hidroliza ATP, que generalmente nuevamente utiliza la bomba de sodio potasio ATPasa y eso crea un gradiente de concentración para el sodio. Gradiente de concentración más grande afuera que adentro de la célula. Y es ese gradiente de concentración que se acumula en forma eh, cinética que se utiliza para transportar a la glucosa hacia el interior celular. Es decir, que primero genera un gradiente de concentración de sodio con la bomba. Y después ese sodio entra con un cotransporte, lleva arrastrando a la glucosa. Por eso se llama transporte activo secundario. Bueno, y por último, para terminar la clase, como dijimos, íbamos a hablar del concepto de osmosis muy brevemente, porque es una clase que van a tener eh, más adelante en la cursada, que van a hablar específicamente de presión osmótica y demás. La osmosis es un tipo de transporte especial en el que lo que se mueve solamente es agua. Es decir, el agua se mueve del lugar a donde hay mayor concentración, a donde hay menos. Pero es agua libre de solutos. Y lo que, para lo que sirve es para mantener la presión osmótica de los líquidos intra y extracelulares similares. ¿Qué ocurre? El agua se va, va a tratar de equilibrar la osmolaridad de los diferentes líquidos. Entonces, si nosotros tenemos un líquido hiperosmolar o hiposmolar, hiper cuando hay mayor osmolaridad con respecto al interior de la célula o hiposmolar cuando es menos, el agua va a tratar de equilibrarlo. Si, por ejemplo, ponemos una célula en un líquido hipoosmolar, ¿sí? la, el agua lo que va a tender a hacer es entrar a la célula y esa célula va a estallar de alguna manera. Por el contrario, si el líquido extracelular es hiperosmolar, el agua va a tender a salir ¿Sí? para equilibrar las presiones osmóticas y la célula se va a encoger de alguna forma. Ninguna de los dos acontecimientos es bueno para, para la salud humana por lo cual siempre el líquido intra y extracelular deben ser similares y hay hormonas y diferentes sistemas que lo mantienen. Pero en esta clase lo único que nos vamos a quedar es con el concepto de que la osmosis es el movimiento de agua libre de solutos, es decir, agua sola a través de la membrana celular, por supuesto que sea permeable a ella. Y va a ir desde los lugares de hiperosmolaridad a los de hiposmolaridad para equilibrarlos. Bueno, la clase de hoy entonces eh, ya se termina. Es simplemente lo más importante que hay que saber es los tipos de transporte, recordando la ley de Fick con sus parámetros, y los transportes que los dividimos según necesiten o no energía, en pasivos, no necesitan energía extra, activos sí y conociendo los diferentes transportadores que son los que ayudan a las moléculas a atravesar esa membrana. Por último, y antes de terminar quisiera recordarles unas gráficas de unas cinéticas que es lo que eh, diferencia la difusión simple de una difusión facilitada o activa, es decir, si utilizo o no utilizo transportador, que, eh, lo que, que con lo que se ve en la gráfica es que una difusión simple es una línea recta que la velocidad de transporte va a depender directamente de la diferencia de concentración de solutos. Es decir, que lo único que importa es la diferencia de concentración y el transporte va a seguir hasta que los dos compartimentos se igualen. Esa es una difusión simple. En cambio, una difusión facilitada o un transporte activo, cualquiera de las dos, que incluyen ambos un transportador, va a tener otra cinética que en algún momento se va a saturar. Como se ve en la gráfica, no es lineal en todo momento, sino que llega un momento que se aplana, se hace meseta. Es decir, ese transportador ya se saturó. Esto, que parece eh, muy matemático, muy físico en un, en un principio, es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en las personas diabéticas que tienen niveles de glucemia elevadas en sangre, la glucosa empieza a aparecer en orina, es decir, tienen glucosuria, cuando los transportadores en, el, en los túbulos renales se saturan y ya no pueden reabsorber más la glucosa que se ha filtrado y entonces la glucosa aparece en la orina y es un indicador certero de que la persona es diabética, entonces siempre vamos a tratar de estas clases iniciales de que son conceptos aislados de fisiología, quizás un poco físicos, otros un poco matemáticos, siempre tratar de ir relacionándolos con los temas fisiológicos y los temas de cómo funcionan los órganos y sistemas que vamos a ir viendo más adelante en la cursada. Bueno, les dejo la bibliografía recomendada, como siempre, son los libros de fisiología que vamos a ir viendo durante todo el año, el libro de Silverton, de fisiología humana integrada, el Guyton también pueden utilizar el Constanzo, ¿sí? Y por supuesto, la clase van a tener la clase práctica para desarrollar todo este tema y resolver los problemas con su profesor particular. Bueno, muchas gracias.